Pico Mónaco reaccionó de la peor manera a una pregunta sobre su padre y Pampita. Cada vez son más las pruebas de que la relación de Pampita y Pico Mónaco ha llegado a su fin. Aunque ellos no quieran admitirlo públicamente. La distancia entre ellos no hace más que confirmar la noticia de su separación. Con el fin de buscar el testimonio en primera persona del extenista, un notero de Implacables lo enfrentó y le hizo una pregunta que no le cayó anda bien al deportista, quien reaccionó de la peor manera. El periodista, sin vueltas. Quiso saber sobre el vínculo de la modelo y su padre, ¿es verdad que tu padre no la quería caro? Le consultó en alusión a los dichos de Ángel de Prito, quien sostuvo que el papá de Pico no aprobaba el noviazgo con la ex jurado del bailando. Enojado por la pregunta, Pico contestó sacado, ¿vos te imaginás a mi padre hablando con un medio? Tiene 70 años y vive en Tandil. Por favor. A veces tengo que escuchar cosas que no las puedo creer. Pero bueno, vet. Ante la furia de Mónaco. El cronista intentó explicar de dónde provenían aquellas versiones, a lo que el extenista reafirmó su molestia, No, no, no hay que creeret. Es la verdad, 70 años tiene mi viejo, cerró.